Sí, dígame. Buenas tardes, usted Don Rubén? Sí, dígame. No Mi le llamo desde, desde, desde la sectora que llama el nombre desde finance, la financiera, ¿de acuerdo?, somos la empresa que ha adquirido las deudas de abajo. que la de cuando terminó el contrato con Codafone de 107 euros con 49 ¿un impago? y sí, con una deuda que quedó pendiente en su día esa deuda la ha comprado la empresa que representa y la tiene ahora como una financiera ah. muy bien pues cuénteme a ver pues usted cuando terminó el contrato tenía un impago quedó pendiente 107 euros con 49 eh no ¿porque dice que no don pues Por, porque no tengo ningún impago ¿Te quedaba con la cadencia, don Rubén? Eh, yo me di de baja de Vodafone hace ya... Pues no sé si 6 años Sí, en 2007 Exacto, porque me querían subir las tarifas Porque subía las tarifas pero cumplió el tiempo de contrato que tenía? Eh, No, Vodafone no me respetó el tiempo de contrato que yo tenía Y me quiso subir las tarifas antes Pues bueno, la tarifa tiene su tiempo contratado Si no estaba con Vodafone, ¿por qué no le a así suanciado, don Rubén? ¿Eh? Ah, a... La solución no era en de baja, era haber puesto algún tipo de reclamación y haberlo solucionado. Sí, eso hice, eso hice. Eso hizo. No consta que haya denuncia en consumo ni en ningún organismo oficial. Ah, no. no consta. ¿Y usted cómo lo sabe? Pues porque en el expediente, si hubiera alguna denuncia en su día puesta, Ajá. y si hubiera paralizado el expediente, DPI el no hubiera comprado la deuda a Y además, cuando hemos seguido sus retos ACNE, el fichero de bolosos, si hubiera algún problema, algún inconveniente, algo que no fuera... ...conforme mes no permitiría publicar la deuda y sus datos van a ser publicados. ¿Pero están publicados o van a ser publicados? Desde que usted recibe la carta tiene 25 días para hacer el pago, si no los datos seguidos están visibles en, en, en esta fechas y van a ser visibles. Ya, ya, pero ya le digo que yo no le debo dinero a Vodafone porque no hay ninguna deuda y lo que usted me pregunta, pues sí, lo reclamé en su día. Sí. Vodafone, que este pago su día. Yo sé que Vodafone me dijo que tenía que cumplir un periodo de permanencia y si no me iba a multar. Sí. Y yo le dije a Vodafone que yo estaba encantado de cumplir la permanencia en las condiciones que había firmado, pero es que me subieron la tarifa. La deuda es correcta y se va a publicar sus datos, además se empieza ya la reclamación vía judicial, la no ¿Y dónde se van a publicar? No, yo de ACNEF no he recibido ninguna carta. Sí, pues tiene que estar. Si no le ha llegado ya, le tiene que estar a llegar la carta, lo otro ¿Y la carta qué dice? de ese índice, con el círculo de Guadalajara a la derecha, donde se dice desde qué día somos titulares acreedores de su deuda y el plazo que tiene para que sus datos no sean visibles en ACNEF. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa? Pues que usted verá si no hace pago los datos, lo puede ver cualquier persona. Ay, yo me puedo meter en Asnet y ver cualquier dato de cualquier sí, sí, moroso. Sí, sí. Ay, ¿me puede decir se puede cómo? Estar en Asnet y a, si no los oficiales esos datos, en unos días, si no se hace para semana eran públicos. Ajá. ¿Y lo puede ver todo el mundo? Y en la, los claro, son ficheros públicos para hacer de cualquier persona. Ajá. ¿Me puede decir cómo? ¿Qué cómo? Pues en la página, en cualquier página de internet de ficheros de morosos. En cualquier página. De de Aquí estoy en la página de Asne. ¿Y eso es más peligroso? Llevo seis años eh, sin tener ningún problema con ninguna compañía y ahora porque ustedes son las que han comprado una supuesta deuda a Vodafone y así voy a tenerlos. Pues informado ya de todas las consecuencias si no pago esta semana se queda la reclamación vía jurídica. Ustedes llevan ya casi dos meses llamándome casi todos los días diciéndome que si no pago una deuda que yo no tengo, me van a llevar a los tribunales. ¿Sí? ¿Y por qué no me llevan ya de una vez? Porque es que no paran de llamarme diciendo que me van a llevar a los tribunales y yo estoy esperando. ¿Sí? Pero es que yo no... Si acabas la fecha de y usted no regulariza el pago, entonces le llamarán desde otro departamento. Ah, que al final me van a seguir llamando desde otro departamento. Pues, mire... No, de departamento yo le llamarán, le enviarán una citación judicial para que vaya a buscado. Pues, ¿y por qué no me la mandan ya? Es que estoy cansado de que me llamen ustedes continuamente, si yo no voy a pagar una deuda... No ¿Pero qué pago Si yo no debo dinero. No lo no, debe. No, no. Bueno, pues entonces sí que haremos las acciones legales oportunas, estaremos en contacto de... Pero, pero me va... Pero me Van a volver a llamar. Claro, mira, tengamos el expediente, pero vamos a llamando. No van a parar de llamarme. Ya te lo he dicho, mira, tengamos el expediente, lo seguimos llamando. Pero diciéndome siempre que me van a denunciar ante los tribunales. Y si las consecuencias de las Eso es. vale, vale, no, es que tenía esa duda. O sea, esto es un bucle infinito. Yo les digo que no pago, ustedes me amenazan con ir a los tribunales, nunca me llevan y me siguen llamando para que yo tenga miedo a que me lleven a los tribunales. No, no estoy diciendo que tiene que tener miedo, y de las consecuencias legales que le puede a usted llevar ese impago y está informado de todo, ¿de acuerdo? No, no, no estoy, perdone, pero no estoy informado de todo, aclárame usted. Perdone, dígame cuál es el plazo. El plazo, pero eso me dicen todas las semanas no que me llaman. A partir del día 17, de... ya veremos a ah, ver qué decisión ya... Ah, vale, que a lo claro, mejor deciden seguir llamándome otra vez, ¿no? Pues eso ya no sé, don Rubén. O sea, esto es siempre es todos los viernes, de aquí al fin del mundo. Ustedes cada semana me llaman para decirme que antes del viernes pague o me llaman a los tribunales, pero luego no me llevan. Venga, bueno, el difícil, y... El que y vale, ya, decisión, sí. Y Exacto. Que igual me, dan, igual me dan otro viernes más, ¿no? No, no se otro de... viernes. Depende de... Hasta el, plazo, hasta el viernes... El viernes eso. Dice, o sea, ustedes hasta el viernes me siguen llamando y cuando ya pase el viernes, pues ya valorarán si me vuelven a seguir llamando otra vez, ¿no? El viernes se le vuelven a llamar y si te diré que cualquier número llama. Quiero si ver número de teléfono porque viene la carta, ¿de acuerdo? Eh, ¿Pero para qué quiere que le llame? Cuando vaya a hacer el pago, si les quiere pagarlo Pero yo no voy a pagar algo que no debo, ya le he dicho De acuerdo, muy bien, doctor 20. O sea, que al final, al final no... Usted no me aclara... Usted no me aclara nada, vaya buenos días, doctor 20. Hola, buenos días eh, Le decía si usted me puede aclarar algo del tema posible, don Rubén, y él siempre le llamo y le digo qué acciones se van a tomar pero es que yo, yo no quiero que me llame más es que usted es usted muy pesada bueno, don Rubén, pues gracias los no, gracias no, perdone lo que no quiero es que vuelva a llamarme